Hola, ¿qué tal amigos del Semanario Gaudium de la ciudad de León? Es un placer para mí estar aquí desde la parroquia del Señor de la Expiración en la comunidad de Los Ramírez con el señor cura Diego Alejandro Porras Rodríguez, quien además de ser párroco de esta comunidad, también es catedrático en el seminario de Sano de León, impartiendo las materias de Historia de la Iglesia. El padre Diego estuvo en la ciudad de Roma estudiando la licenciatura en Historia de la Iglesia del año 2008 al 2011. Padre Diego, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a los, la, al auditorio de Gaudium. Muchas gracias. El motivo que nos trae aquí, Padre, es preguntarle acerca de un tema que eh, muchas personas tienen una idea muy corta, muy vaga y sobre todo muy sensacionalista al respecto. Y queremos que usted, como historiador, como sacerdote, nos aclare precisamente este tema, el de la famosa y llamada así Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición, Padre? Bien, mira, para eh, comenzar a hablar acerca de esta, de esta institución, porque al final de cuentas fue una institución dentro de la, dentro de la Iglesia Católica, es, eh, es necesario pues, hablar de en el contexto en el cual se da. Uh -huh. Se da en un contexto de la Europa medieval, un contexto netamente cristiano, ¿verdad? la Europa uh -huh. medieval netamente cristiana, y entonces nace como respuesta a una, a una realidad que se vivió en la Baja Edad Media, que uh -huh. es la herejía. La herejía que no es nueva en la Edad Media definitivamente, uh -huh. sino que es una realidad que se remonta inclusive a los primeros eh, años del cristianismo, uh -huh. ¿Sí? ya por ejemplo el la primera carta de San Juan en, habla acerca de una herejía del docetismo ¿verdad? dice aquellos que, que afirman que Cristo no vino según la carne este, ellos dice San, San Juan son el anticristo entonces ya tenemos ciertos eh, ciertos testimonios de la herejía ya en la, en la Sagrada Escritura uh -huh. el más eh, importante también pues es el que se nos da en el libro de, el libro de los Hechos de los Apóstoles sí. eh, de Simón el Mago Simón el Mago que pretende, habiendo visto a los apóstoles realizar los milagros ¿sí? a través de la imposición de las manos y que sobre la imposición de las manos eh, descendía el Espíritu Santo dice Simón el Mago pues denme ese poder, ¿verdad? y uh -huh. ofrece dinero entonces eh, ya eh, por ejemplo, Ireneo de León uh -huh. que, que escribe una, una obra hacia para combatir la herejía, él nos dice que Simón el Mago pues, es el padre de todos los herejes. ¿verdad? El, y a esa herejía pues, se, le, se le domina, se le denomina perdón, la simonía, el uh -huh. querer comprar las cosas eh, sagradas a cambio de dinero. Entonces, de ahí uh -huh. en adelante, pues durante todo el curso de la historia de la iglesia, pues se ha presentado la herejía. Herejía, que es un término griego, jairesis, que quiere decir elección, entonces aquellos pudiéramos decir herejes hacen una elección una elección okay. de no tanto de separación ¿verdad? porque al final de cuentas pues, en, en ellos, pienso por ejemplo en los primeros eh, hay, hay una pues como un deseo de, de ir profundizando pero este, se va, van, van saliendo de lo que poco a poco se va constituyendo pues, la, la ortodoxia la ortodoxia, es decir, la recta, la recta doctrina, en cuanto, a la, en cuanto a la doctrina, por ejemplo, de Jesucristo como verdadero Dios, como verdadero hombre, este, las cuestiones también de la... principalmente eso, los primeros, eh, las primeras herejías se dan en el contexto de la Cristología, uh -huh. Entonces, de ahí en adelante, como decía, es una, una consecución, pues, de, de herejías, pero eso de, eh, depende o Sí, depende de la explicación que ellos querían que ellos querían dar acerca de la o de la persona de cristo o de la persona del espíritu santo uh -huh. o de las distintas verdades que pues se van se van este pues estudiando poco a poco o se van desarrollando poco a poco en el, en el, en el transcurso por ejemplo del pensamiento teológico uh -huh. usted decía hace un momento que la santa inquisición es una instancia una que, institución una institución perdón que había dentro de la iglesia. Pero, pero antes de, de que nos explique los antecedentes de esa institución Un poquito para que las personas sepan a qué nos referimos, qué siglos abarca la Edad Media Porque ya veo que también hay en eso una, una polémica algo, algo interesante Ah, Bien, mira, la, la Edad Media, que así se le nombró ya desde, desde el Renacimiento ¿verdad? Uh -huh. eh, o, o la Edad Moderna se, se tomó este nombre que es a final de cuentas un término peyorativo, Edad Media. ¿sí? Para indicar que es una edad que está entre la, la gloria de la antigüedad, Grecia, Roma principalmente, y el redescubrimiento de los antiguos. Okay. Por ejemplo, en el Renacimiento, el, el redescubrimiento de. de Aristóteles, de los de los grandes pensadores, uh -huh. sí. Eh, ...y que dio origen propiamente pues, al Renacimiento... ...el Renacimiento querría decir... ...se vuelve a nacer después de mil años de haberse dormido... Uh -huh. ...algunos utilizan este término peyorativo para decir... ...mil años de oscuridad... ¿sí? ...entonces okay. abarca lo que... ...no se puede poner como unos límites así bien, bien establecidos... Uh -huh. ...pero sí, la, la, la historiografía intenta eh, poner a la Edad Media al inicio del, o del siglo V al siglo XV, ¿sí? okay. que son 10 siglos, okay. diez siglos de edad media. ¿sí? Así es. Algunos lo, lo ponen, por ejemplo, en el 476, ¿sí? uh -huh. con la caída del imperio romano de Occidente, uh -huh. al 1453, con la caída del imperio de Oriente. ¿Sí? En fin, o, o algunos lo, lo, atras, lo atrasan un poco más hasta el, hasta el descubrimiento de, de América, 1492. Entonces, no hay ninguna fecha, por así decir, establecida, eh, pero por razones de estudio, pues se, se fijan estas, estas dos este, puntos, el inicio, sea en el siglo V ¿sí? y hasta el siglo XV, uh -huh. o algunos sí, el, cuatro, el 400 italiano, uh -huh. entonces... Eh, ¿Qué dijeron, por así decir, los modernos de, este, de esta edad eh, o de este periodo? Dijeron es que fue una edad media en la cual pues realmente, y, a, y aquí son los clichés ya históricos, realmente Ajá. la iglesia o el poder eh, pontificio o el poder de la iglesia nos tuvo atormilados durante mil años, ¿verdad? Que en, en el cual casi casi eh, hay esta concepción, se detuvo el tiempo. Ajá. Uh -huh. Pero tengamos en cuenta que es en este periodo donde nace la Europa ¿sí? Donde nace la Europa, donde aquellos eh, que son considerados los, eh, <coughs> los oscuros oscurantistas, que son los monjes, pues son aquellos que nos, tra que nos transmitieron la antigüedad A través de los, de los escritores, de los manuscritos ¿sí? eh, Fueron aquellos que rescataron, por así decir, pues la, la, la tradición de la antigüedad Entonces, eh, este término de Edad Media o, o edad del oscura uh -huh. ¿sí? que son los términos con los cuales se conoce pues es una una aberración desde el punto de vista <risa> pudiéramos decir histórico e historiográfico pero uh -huh. a efectos de estudio pues así se nombra la edad media ok padre, ¿cuáles son los antecedentes de la Santa Inquisición? mira eh, antecedentes la Santa Inquisición nace pr pr prácticamente pues en la, en la baja edad media ¿sí? Uh -huh. A finales del siglo XI e inicios del siglo XII. Eh, precisamente con la, como respuesta a, la herejía, a las herejías o los movimientos este, o a las corrientes heréticas que surgieron en aquel entonces. Sí. Pero eh, no tanto como antecedentes directamente eh, ligados a esta institución de la Santa okay. Inquisición o, o también llamado el Tribunal del Santo Oficio. Uh -huh. ¿verdad? Sino que. Yo quisiera remontarme a, a, a los, al momento en el cual, por ejemplo, Constantino es eh, emperador, es emperador del, del imperio romano, uh -huh. ¿sí? eh, a inicios del, del cuarto siglo, ¿verdad? Uh -huh. Constantino, que después de vencer a Magencio, después de la tarquilla, que son términos que bueno, se estudian en la historia de la iglesia, eh, sube, a, sube al, al trono del... del ...del Imperio Romano... ...como el único... ...después de que había los, los, cuatro, los cuatro... ...no emperadores... ...sino coemperadores, emperadores ¿sí? ...la tetrarquía... Eh, ...Constantino es... ...después de Octavio... ...y de la gloria de Octavio... ...y del, del antiguo Imperio Romano... ¿sí? Sí. ...es eh, ahora sí que el, el único... Eh, ...emperador... ...verdad... Eh, del, ...del Imperio Romano... ...entonces... ...él... En este en este siglo cuarto pues ve dentro de la dentro de la iglesia como una oportunidad para poder gobernar sí para poder gobernar en en, en, pues, sí, en el imperio porque poco a poco el, el cristianismo pues iba tomando fuerza uh -huh. eh, qué hace una de las de las de las primeras eh, como acciones que toma es se le dice desde el punto de vista eh, en la historia de la iglesia es una especie como de filo cristiano Es decir, Ajá. adopta una actitud eh, condescendiente con los cristianos Después de que su predecesor, ¿verdad? o mejor dicho su antecesor eh, dioclesiano Pues había perseguido a la iglesia Con Constantino se, se, se da lo que comúnmente llamamos la paz constantiniana O paz de la iglesia ¿sí? eh, Entonces de aquí en adelante con Constantino pues va, va surgiendo, va surgiendo en el 313, va surgiendo pues esta, como esta apertura a la iglesia, sí y esta ayuda que Constantino da a la iglesia y a los cristianos, ¿verdad? Eh, una de, de las eh, actitudes importantes de Constantino pues fue la legislación y una ley propiamente de Constantino llamada la Episcopalis Audiencia o Audiencia Episcopalis, que es la, la autoridad que Constantino le, le, le da, por ejemplo, a los, a los obispos, de que se constituyan jueces dentro de una, dentro de, una eh, de un juicio. ¿verdad? Entonces Constantino dice, bueno, pues a través de la Episcopalis Audiencia, eh, el, el, el, el obispo puede ser juez, ...dentro de una contienda jurídica... Uh -huh. ...entonces ahí poco a poco... Va, ...va adentrándose pues esta... ...esta... ...realidad de... ...se le dice así, ¿verdad?... ...como de la simbiosis poco a poco... ...entre el Estado y la Iglesia. Llega a tal grado, por ejemplo, en el... ...en el, en el 325... ...de que Constantino se siente... ...el protector de la Iglesia. Uh -huh. ¿sí? Y entonces una herejía importante de los primeros eh, siglos, el arrianismo, ¿sí? que constituyó pues, una, una, un momento importante dentro de, de la historia de la iglesia y del, y del desarrollo teológico. Sí. Constantino mismo eh, convoca el concilio de Nicena en 325, se juzga a Arrio y se... se, se, se se constituye pues la primera parte del credo que nosotros llamamos credo niceno-constantinopolitano. Es okay. en el 325, uh -huh. ¿sí? Constantino que se constituye el defensor de la iglesia y entonces como que va la iglesia que antes era, pudiéramos decir, perseguida, ¿sí? Ahora con Constantino goza de una paz, entonces, llamada así la paz constantiniana. Entonces el credo se convierte como el primer regulador de lo que se debe de creer. Sí, precisamente eso. Sí. Puesto que ahí se habla, se habla de uno, se habla de cristianismos en la antigüedad. ¿sí? Okay. O sea, no de un solo cristianismo, sino de diversas formas de entender el cristianismo, de entender a uh -huh. Cristo. Entonces, con Constantino, en el Concilio de Nicea 325, se va regulando, pudiéramos decir esta forma, esta forma de decir, este, nosotros somos Iglesia cristiana, sí. católica. Y eso es lo que creemos. Creemos okay. en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etc. Etcétera. ¿verdad? Entonces, mm. con Constantino es la, la, como la primera pauta que la iglesia tiene como para ir adentrándose en el Imperio Romano. El culmen de esta, de esta pauta, ¿sí? o, o de este caminar de la iglesia, viene con Teodosio mm -hmm. en el 380. Mm -hmm. Teodosio en el 380, que se constituye como como emperador del, del Imperio Romano, pero ya con Teodosio, si con Constantino hubo una, eh, una libertad religiosa para el cristianismo, con Teodosio el cristianismo se constituye como religión de Estado. Uh -huh. Entonces ya el Imperio Romano, ¿sí? porque así se nombran ellos, el Imperio Romano, aunque vivan en Oriente, porque Constantino traslada uh -huh. la capital de, del Imperio Romano a Constantinópolis, uh -huh. la ciudad de Constantino, ya Teodosio, ya constituido emperador, eh, establece que, la, él dice así, verdad en el Edicto de Tesalónica 380, la religión oficial del Imperio Romano es la religión del apóstol Pedro. Y de ahí en adelante, pues viene, pudiéramos decir, la conversión, del imperio romano en una conversión de, de un imperio romano católico a la, a la sombra de la, digo, en el buen sentido de la palabra, a la sombra del apóstol Pedro. Entonces, en ese tiempo no creer era también un delito de estado. Sí, y por eso me remonté a este periodo. Okay. Por eso me remonté a este periodo, porque Porque se habla de una, ya no, bueno, por una parte está la ortodoxia, Sí. Esta ortodoxia tú tienes que ir por la recta doctrina, como sí. te manda, como va el desarrollo teológico y la, y la iglesia como institución lo va normando a través de uh -huh. los concilios, pero también a la par de ello se da, pudiéramos decirlo así, una ortodoxia política. Okay. Es decir, okay. ortodoxia política que implicaría, sí, tienes que creer, o sea, tienes que creer, porque a final de cuentas así marca la, la, la, la fe, tienes que creer. Eh, en lo que en lo que el desarrollo teológico y después los concilios van normando sí. luego entonces la, la, la, como la, fili, la fidelidad a la, a la creencia doctrinal también asegurará una fil, una fidelidad política que uh -huh. si, no, si no estás de acuerdo en ese sentido con la, con la doctrina podríamos decir, de la de la de la iglesia, pues entonces poco a poco te vas considerando fuera de la ley, ¿verdad? Okay, y entonces okay. aquí, bueno, pues se da esta, cómo es toda esta, ¿cómo se podría decir? Pues sí, todo este revuelo, ¿verdad? Todo este revuelo de, de que entonces se dan las grandes conversiones, uh -huh. ¿verdad? Se dan las, y las conversiones de los magistrados, de los magistrados romanos, sí. o de los magistrados del imperio, porque... Poco a poco, si no eres cristiano, pues no puedes ocupar los, los puestos del imperio. Entonces, uh -huh. poco a poco se va dando esa, como esa conversión forzada. ¿Quién sabe? Hay una, hay, una, hay una obra de Peter Brown que se llama Poder y cristianismo en la antigüedad tardía, ¿verdad? Que uh -huh. habla acerca de poder y cristianismo en la antigüedad tardía y, y, la, y la, como la tesis fundamental de esta obra, Poder y cristianismo en la antigüedad tardía de Peter Brown, este, se cabalga esta, esta idea importante en decir, al final de cuentas eh, el cristianismo tuvo el poder de persuasión, ¿sí? una especie de persuasión para, para poder ir entrando poco a poco dentro del imperio romano y dicho sea de paso, la puerta de entrada del cristianismo al imperio romano fue la legislación ¿Sí? A través de la legislación De la legislación de los distintos eh, Emperadores Iniciando con Constantino Teodosio ¿sí? Y Justiniano uh -huh. Que esos fueron los, los, los principales eh, Pues la, la El Imperio Romano que, conoce, que conocemos Iniciando con Augusto Ya en el siglo VI Pues con, con, con Justiniano Es un, es un imperio netamente cristiano. Okay. Y entonces por, es, por, esta, por eso te, les decía, por eso te decía, no podemos eh, entender el contexto de la Inquisición o del Tribunal de, del Santo Oficio, de la Santa Inquisición, si no tenemos como como antecedente esta, esta realidad de que se vive dentro del, dentro del ámbito de la Europa de estos siglos, iniciando el siglo V. Propiamente, pero ya con antecedentes del siglo IV, que se va introduciendo el cristianismo y para la Edad Media, y, y en este periodo, para la, la Baja Edad Media, en el cual estamos tratando, del siglo XI y siglo XII, ¿sí? pues es una, un modus vivendi, ¿sí? un modus vivendi cristiano, no hay otra realidad. Colipac León presenta comisión diocesana para la pastoral de la comunicación tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios en el semanario gaudium te ofrecemos anuncios public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital por lo que podemos llegar a miles de personas En Radio Cristo Rey, a través de Facebook, YouTube y nuestra página web de radio, transmitimos sus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo y publi-reportajes. Somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario Acontecer en la Diócesis de León, que comprende nueve municipios del Estado. Estamos para servirte.